Planos y explicaciones del generador de energía libre de Antonio Romero. Antonio Romero acaba de liberar gratuitamente los planos de dos generadores de energía libre, para quien quiera los pueda replicar y de esta forma divulgar la verdad. La energía libre existe. Y como descubrirán, es muy sencillo de entender. En un vídeo anterior ya hicimos la presentación de Antonio Romero y sus inventos. Explicamos que el generador electromagnético autónomo y autoalimentado está diseñado para no tener tracciones magnéticas, gracias a un proceso electromotriz. Esta es la genialidad del invento. Al no tener tracción magnética en el eje del rotor, este no se frena como sucede en los generadores actuales. De esta forma, al no frenar sus revoluciones, aumentan sin apenas gasto de energía y es capaz de generar más de lo que consume. El invento no rompe ninguna de las leyes de la termodinámica. Las rodea, asegura Antonio Romero. Recordemos que John Bedini ya demostró esta verdad. Por tanto, Antonio Romero mejora el legado de John Bedini y da una evolución magistral al alternador de Nikola Tesla. Fíjate cómo está construido Sucedió hace unos días, por sorpresa, que nos han hecho estos regalos que estamos compartiendo aquí. Estos son los planos de la fabricación del generador electromagnético muy sencillo y muy fácil de montar, que como ya he dicho, han sido ofrecidos para divulgar que la energía libre existe. ha liberado los planos de este otro modelo el generador AR3000 un poco más complicado de hacer pero muy efectivo y también muy didáctico para poder comprender el ingenio de este ingeniero Antonio Romero que marca un hito al ofrecer gratuitamente su diseño nos imaginamos que mucha gente lo replicará os dejo los planos y las instrucciones en la descripción del vídeo y también una página con nuestra investigación y desarrollo sobre estos dos generadores, para que podáis descargar y ver cómo la gente lo está replicando. estamos viendo la réplica que está haciendo Julio Isgleas, otro fenomenal investigador que junto a Antonio Romero han emprendido un proyecto llamado Energías Futuristas Globales. Que la energía libre llegue a todos los que la necesiten. Bueno, bobina de RX-18, una sola bobinita, bien pequeñita, una lámpara de 24 volts y el amperímetro. Ahí pueden ver cómo enciende Y el voltaje, estamos en 20 volts, 20, 22 volts, 24 volts. Ahí está, 24 volts la lámpara encendida una sola bobinita y son 18 de cada lado como pueden apreciar con dos bobinas me ha quedado negra hacer la lámpara a punto de tomarse que la que necesita el motor que lo mueve. Ya lo sé, ya lo sé, que dicen que esto es imposible, pero cada cual que investigue. Como podemos ver, Antonio nos ofrece unos planos detallados del diseño. Si alguien se pone a ello, en impresora 3D, sería genial, por favor, que lo comparta. De eso se trata de compartir, para que la liberación de la energía sea posible. Bueno, he decidido de hacer este vídeo para explicar algunas cosas que no se están entendiendo bien con respecto al RX-18 sí. eh, Hay preguntas que no vienen al caso eh, de ponerle un motor perendev para que ande eh, si estamos haciendo una prueba con una bobina o con dos bobinas que si sí hay que hacer mediciones ya el otro día le hizo julio mediciones y nos dio una bobina 22 voltios 1 un amperio una eh, el generador va a llevar 36 bobinas sí, productoras y 18 inductoras quiere decir que de las 36 productoras no se van a enganchar Todas para producir energía. Algunas de ellas van a ir de manera para cargar la batería que va a inducir las bobinas inductoras. ¿sí? Eso lleva un sistema donde vamos a ir cargando la batería para que no se vacie y el motor que lleva ya integrado dentro vaya funcionando sin que no necesitamos ningún motor prender que supuestamente eh, anda toda la vida yo no he visto ninguno, pero bueno hay quien comenta que el PRENDEF es la releche no puedo justificar yo eso vale luego eh, las bobinas de las 36 dejaremos algunas, que ya vamos a hacer prueba, Julio y yo, estamos en ello para ver cuántas dejamos para cargar a la batería eso iría después a un transformador iría a un a un puente de diodo y de un puente de diodo iría de diodo iría a la, a la batería para mantener la batería siempre con sus 12 voltios con la que vamos a inducir el, el sistema. Esa es la idea. Lo que puede pasar ahí, creo que ahora hay una idea, no hace falta que me lo comente. Bueno, para seguir, ¿cómo vamos a hacer, por ejemplo, el... esto? Aquí tengo un rotor que Julio y yo lo hemos hecho un poquito distinto, ya de que yo voy a usar los imanes que tengo de segunda mano. Como podéis ver, yo tengo aquí, de varios generadores que he hecho, una tira de 20 x 10, ¿no? Y lógicamente tengo que limpiarlo y arreglarlo, y voy a aprovechar estos imanes. ¿sí? Entonces, esto, para pegar bien los imanes, yo he cogido pegamento de dos componentes, tengo aquí un poco de aceite, en fin, W40, pero podéis coger cualquier aceite. Y he cogido, podéis coger una placa de hierro, yo he cogido esto. Esta es la cuchilla que más odio yo en mi casa. Esta fue la que me cortó el pie. ¿vale? Así que, pero la odio, pero bueno, la voy a coger. Después cogemos nuestro, nuestro generador. Y, y como podéis ver son imanes usados que están sucios, pero bueno. Para que esto quede bien, para que de verdad quede bien ¿sí? al filo, yo lo que hago es que le echo a esto aceite y lo pego ahí encima. ¿Vale? ¿El aceite para qué es? Para cuando yo le eche por aquí detrás el pegamento, si sale alguno por adelante no se me quede pegado a la chapa de hierro. ¿vale? Entonces le voy a echar un poco de, de aceite a esto por encima ¿vale? y como podéis ver ahí tiene el aceite echado. Ahora voy y coloco... Lo coloco aquí encima. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que lo tenemos justo aquí abajo, todos los imanes metidos bien pegados en el disco y a la hora de quitarlo solamente tenemos que empujarlo para el lado. comprende Y sale. Ahora yo ya prácticamente le puedo echar el pegamento por aquí encima y meter el otro imán que va aquí. ¿Vale? pero claro de momento no tengo y luego cuando ponga los otros imanes aquí les pongo una madera aquí encima y los aprenso hasta que se seque el... hasta que se seque el pegamento y ya tengo un rotor hecho perfecto porque aquí como podéis ver queda 100% al filo y con la otra madera quedaría exactamente igual no, yo no es que quiera ser más listo que nadie pero es como lo hago yo lo mismo que os enseñé como hago yo las bobinas mías ¿sí? cada uno puede hacerlo como quiera, simplemente una idea y bueno, ya podríamos prácticamente pegar este meter los otros imanes aquí encima los puedo hasta que no limpie los imanes viejos que los voy a aprovechar y este sería el otro disco recordar que el RX-18 le vamos a decir el 18 lleva dos discos de producción y un disco de inducción y estos dos discos son por una parte induce, gira y por esta parte aprovechamos para producir energía, ¿vale? Esa es la idea. En caso de que te tengáis algunas preguntas, porque tenemos aquí varios que la verdad que no lo acaban de entender. Tenemos aquí al amigo que tiene eso de la NASA, el hombre, pues se lo he explicado 10 veces pero no lo acaba de entender. Espero de que ahora lo entendáis, ¿vale? Bueno, ya seguiremos dando explicaciones. Venga, hasta luego. Para ir explicando, aquí tenemos el RX-18, como podemos ver aquí en medio tenemos el disco de inducción. Quiere decir que esta bobina induce a ambas partes, derecha e izquierda. Aquí irían los dos discos de ataque, en este caso donde irían los imanes. Al inducir esta bobina estamos aprovechando las dos caras para aprovechar toda la fuerza de la bobina. Induciría sobre este disco y este disco si aquí ponemos imanes por ejemplo el disco es de 10 milímetros porque estamos haciendo un generador o un motor generador pequeñito para que lo puedan hacer todo una impresora 3d el imán debía de ser por ejemplo si esto es de 10 pues el imán sería de 12 milímetros de espesor que lo que pasa es que saldría a este sitio y a este en la parte de inducción y en esta parte pondríamos otro disco como este puesto aquí para que sean los discos de producción quiero decir que esto induciría, esto giraría y los dos discos exterior serían los que producen la energía lógicamente este disco lleva un rodamiento dentro y los de aquí afuera también para que el eje gire dentro y estos dos discos son los que van fijos al eje que son los que van a mover el eje y estos tendrían que ir por ejemplo agarrado aquí abajo y el de aquí afuera agarrado aquí abajo también para que quedaran quietos Así no necesitaríamos escobilla ninguna para producir la energía. ¿Vale? Eso así me he explicado un poquito. por. Bueno, como ya he comentado en el vídeo anterior, voy a explicarlo otra vez. Aquí tenemos el disco central de inducción, que induciría este rotor y este rotor. Quiere decir que la bobina central induce a dos caras. Y aprovechamos las dos caras para darle inducción a este y a este. Este va montado en un rodamiento, lógicamente lo mismo que las dos exteriores, para que el eje gire y estos, estos tres discos en rojo quedarían quietos, quietos porque son las de la bobina. Como ya he dicho, esta es la digamos el disco central de inducción y estos serían los dos discos de producción. Aprovechando los imanes que ponemos aquí, si por ejemplo esto lo he hecho de 10 milímetros... El imán sería de 12 y, y aquí nos serviría como inducción y aquí como de producción, para aprovechar el imán a ambas caras, a las dos caras, derecha e izquierda. ¿sí? Y esto sería lo de, lo de la producción. Y aquí tenéis prácticamente, digamos, la base del XR18, no es más, como podéis ver, lleva el rodamiento aquí dentro, aquí para que gire y ya está, luego aquí llevaría una barra de, de tuerca larga donde, con las tuercas aquí donde podríamos variar la, las distancias que queremos que tenga del rotor central y esto tiene coge una revolución grandísima y además de que coge una gran revolución tiene una producción ya bastante, bastante fuerte ¿no? este es uno pequeñito lo tengo hecho también en, digamos, el tema en 3D Que a lo mejor los podía colgar también y solamente tenéis que meterlo en la impresora y, y haría los discos, esto es muy simple Quiere decir que haríais tres discos de este y dos de este Y eso es todo Aquí lo he hecho bastante pequeñito ¿no? de Creo que es de 150 milímetros de diámetro El eje es de 12 Y aquí el medio lo he hecho de 22 milímetros el agujero para poder coger un, un rodamiento eh, que se pueda comprar barato, esto vale un, un euro, un euro y algo. ¿Sí? Bueno, y esto es todo. ¿Vale? Eso sería el principio, lógicamente después tenéis que hacer las bobinas y poner los imanes. Aquí tenemos, para contestar la pregunta que tenía ahí, para inducir por ejemplo el 2.0, el RX18, para inducir cualquier eh, generador de lo que hacemos, aquí tenemos una tarjeta Arduino, como podéis ver esto es pequeñito, pero se puede hacer mucho trabajo con ello. Aquí tenemos el cable de, de la programación que se programa en el ordenador y le podemos decir lo que, lo que queremos que haga la tarjeta. ¿sí? Claro que hay que saber un poco eh, programar, pero la programación es muy fácil. Y aquí tenemos uno de los relés, por ejemplo, donde va enchufado a la, a la tarjeta Arduino, la que le dice las veces que tiene que pulsar por segundo. Esto es de 5 voltios hasta 220 voltios. Es decir, que lo mismo trabaja con tensión baja que con tensión alta. Y esto es barato, esta tarjeta Arduino cuesta aproximadamente unos 8 euros. No hay que comprar la original Arduino, hay otras que son igual Y un relé de esto cuesta aproximadamente 2 euros. Pero claro, con este relé se puede inducir varias bobinas al mismo tiempo, porque lógicamente si tenemos aquí, eh, digamos, eh, el plato inductor, tenemos que inducir, por ejemplo, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí y aquí. Con... Repartir, por ejemplo, eh, el punto de inducción en varios en varios, en varios varios sitios. ¿sí? Aquí le hemos puesto eh, el rodamiento. Como veis, no está muy perfecta hecha. ¿Por qué? Porque la, eh, la impresora 3D la puse a 160%. Quiero decir que a todo, a, a todo velamen. Porque esto no importa de que la calidad esté súper bien porque esto es lo único que está escogido así para ir induciendo, nada más, ¿vale? Entonces, lo dicho, esto es barato, son 8 euros y esto puede costar, ya lo he dicho, yo he pagado 2 euros por cada uno, y aquí le podemos decir las veces que tiene que inducir, nada más, ¿vale? Solamente con respecto a la, a la tarjeta Arduino. Bueno, gente, venga, hasta luego.